La Agenda 2030, para quienes no lo sepáis, es un gran acuerdo que se firmó entre 193 países y que tiene por objetivos luchar contra el cambio climático, luchar contra la desigualdad social y que podamos tener de una vez por todas un mundo más justo. Parecen objetivos muy ambiciosos, pero es la hora de aterrizarlos, de que las palabras se conviertan en hechos y de poder hacer que en 2030 tengamos el país con el que muchos y muchas estamos soñando. Somos conscientes de que todo esto no vamos a poder hacerlo solas, para cumplir con la Agenda 2030 vamos a necesitar ir de la mano de las comunidades autónomas, de la mano de los ayuntamientos, del sector privado, de las universidades y también de la sociedad civil, que como sabéis son quienes más han hecho en esta última década perdida para que la Agenda 2030 sea una realidad en nuestro país.